Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, en esta ocasión os traigo el lance del monstruo del Mississippi, es decir, un caimán de 530 kilos y 530 puntos, y también me encontré con un oso negro diamante, y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Ahí enfrente vemos caminando un caimán, vamos a coger el rifle que está cerquita, a ver si puedo hacer el lance, mira, se nos da la vuelta, quiero apuntarlo al cuello hay otro al lado que nos gruñe, se levanta la cabeza y disparamos, disparamos, se nos da la vuelta, un legendario, un legendario, vamos a ver otro que sale corriendo, vamos a ver si puedo hacer el lance desde aquí, Está, se ha metido en el agua, se ha metido en el agua, pues nada, vamos a, a recoger al, al legendario, a ver la puntuación que nos que nos arroja, había otro al lado que se nos ha escapado, ha salido huyendo y se ha metido en el agua. Vamos a ver la puntuación que tiene. Diamante 530 puntos. El monstruo, el monstruo. Hemos conseguido al monstruo. Puntuación y peso máximo. Este es el monstruo de, del Mississippi. Un diamante con 530 puntos de peso y 530 puntos de puntuación. Vamos a disecarlo y a ver si localizamos al otro animal que salió corriendo. Vamos a ver estas huellas de aquí. Nada, son viejas miramos, no, mira, sí, ahí, ahí asoma la cabeza, ahí asoma la cabeza, pues voy a intentar hacer lo que desde aquí, vamos a ver, me voy a agachar, se levanta y, aunque van dando, disparamos, ese le hemos dado en carne, vamos a ver, otro disparo, no, no le hemos dado, disparamos otra vez, ya hemos fácil de la pieza, mira, era era un mítico, era un mítico, vamos a ver no, no no está bien dado no le baja la, la salud así que vamos a hacer otro disparo ya que lo hemos fastidiado con tres disparos nos va a dar igual apuntamos al cuello y disparamos todavía sigue vivo vamos a hacer otro lance ahora sí ahora ya está muerto hemos fastidiado le hemos dado más de más de dos disparos pero no nos da igual Ahora el animal vendrá flotando, voy a poner el mapa para que veáis la zona donde ha sido batido, y bueno, ya está aquí cerquita el animal, vamos a, a recogerlo, sí, está muerto ahí perfectamente, vemos la presión cinegética, y vamos a ver la puntuación que nos hubiera dado, nos va a dar una plata porque debería haber sido un oro... Mira, tenemos una plata, 458 puntos. Bueno, le, le hemos disparado cuatro veces, así que nos ha penalizado. La última ha sido prácticamente la, la mortal, pero no hemos tenido suerte. Vamos a mirar si hubiera algún otro animal para hacer un lance. Os voy a poner el mapa para que veáis bien. He venido del puesto avanzando hasta hacia la costa y nos hemos encontrado ahí el animal. Miramos otra vez y no no vemos nada. Así que no me voy a puesto a recargar la munición que tengo bastante poca Deciros también que el día 22 sale un parche que corregirá los bug Y saldrá un nuevo DLC de armas Que de momento hemos visto un, un 22 de, de repetición Tipo metralladora y algún otro arma que se irá desvelando esta semana Los chicos de, de avalanche Vamos a recargar nuestra munición Que tenemos poca, poca munición del 30-06 nos vamos aquí a la armería vamos a la tienda munición de rifle buscamos el 30-06 de punta de plástico un poquito más para abajo, aquí está y vamos a, a ir comprando yo creo que, que sí con 100 balas es, es suficiente y vamos a a seguir cazándonos y dirigimos otra vez hacia la costa y subiremos hacia el norte en busca de, de animales. Venga, prácticamente conmigo. Tenemos enfrente una hábitat de, de oso, una zona de descanso de oso negro. Vamos a mirar por los prismáticos, no, no escuchamos ningún ruido. Vamos a ir mirando entre el follaje. Mira, ahí tenemos un oso. Ahí tenemos un oso Vamos a intentar hacer el lance No me deja marcarlo, no sé la, el nivel que tiene Cogemos el 30-06 Apuntamos Vaya no, así lo tenemos allí. Vamos a ver Ahora que se mueve. Silbamos para que se levante No se levanta, pero disparamos Ese animal está muerto Ese animal está muerto Y ahora vamos a ir a, a recogerlo Venga perrete, vamos si vemos la presión energética, el animal está muerto. Venga, búscamelo. Ya va Perrete buscándolo. Como siempre os, os digo, y no me canso de repetiros, confiar siempre en los hábitats, tenerlos localizados, acercaros a ellos a la hora que, que nos indica que es donde, donde van a estar los animales. Perrete y sigue buscando el animal. Ya, sal, ya sale como una flecha ya lo ha localizado y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja nuestro nuestro sonero ya estamos llegando, ya vemos el contorno del animal y no nos queda más que recoger los perretes nos reclama vamos a ver la puntuación un diamante, un diamante 23,40, madre mía un diamante muy aceptable, le hemos dado en el cuello y en el pulmón, pero ya solamente en el cuello hubiera sido una, una muerte súbita vemos que la puntuación es muy muy muy aceptable, lo disecamos y os voy a ir a, a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido, donde hemos abatido los, los caimanes, en esta franja entre el puesto y, y la zona de, de revadero que tenemos ahí, así que creo que voy a montar el vídeo con estas dos preciosidades que hemos abatido hoy aquí en la reserva del Mississippi.